En hiperlimpieza disponemos de baberos desechables fabricados en papel antigrasa, aptos para hostelería, bares, restaurantes, residencias, eventos o fiestas. Se componen en papel con una alta densidad, 60 gramos por centímetro cuadrado, capaz de repeler eficazmente las manchas y líquidos, y cuentan con sujeción al cuello. Este producto está disponible en los siguientes colores, verde, azul y blanco.